En la clase de hoy vamos a empezar el estudio del tema 6 en el que vamos a ver cómo definir funciones por recursión. Pero antes de entrar en el tema y por enmarcarlo dentro del curso, mirad que el tema que acabamos de ver en el tema anterior en el tema 5 hemos visto las definiciones por lista de comprensión y en el anterior las definiciones elementales de lista. Es decir, que es nuestro tercer tema sobre tipos de definiciones con lista. Esto era lo que os decíamos, en, comentábamos en la clase inicial, bueno, los estilos de definición. Además, observad que conforme se van viendo los temas, el último que vimos es el 5, se van poniendo los vídeos correspondientes a las clases que estamos dando. Todos estos vídeos están dentro de una lista de reproducción. Si pincháis aquí, está una lista de reproducción. Perdón, he pinchado donde no era. Eh, aquí, medios de programación funcional con Haskell, en una lista de reproducción que contiene los temas que hemos estado que estamos viendo, y también están los que se vieron en el segundo cuatrimestre durante la pandemia. Bien, el último que ya vimos, el de la clase anterior exactamente, fue el cifrado César. Y el anterior a este, que era lo que quise comentar al final de la clase anterior, era cómo trabajar con Hacker en Jupyter Lab. Es decir, se puede trabajar como vimos en la primera clase, en JupyterLab, sin necesidad de tener que instalar Haskell en el ordenador. No hay problema de sistema operativo, ni problema de compatibilidad de librería. Se puede hacer directamente en el navegador, incluso en una tableta o en un teléfono, que no se necesita más. Bien, y eso, todos los temas, veis que en cada tema hay distintos enlaces. En el tema que vamos a ver hoy hay un enlace, que son los apuntes del tema en formato PDF, que lo podéis bajar. Hay otro segundo enlace, que es en formato HTML, que como lo vamos a ver. Y hay un tercer enlace, antes de que se pongan los del vídeo, que, que pone hija, que de este enlace es un enlace al tema escrito en JupyterLab, y que por tanto se puede actuar de manera interactiva. Depende de cómo estén las conexiones de la red, puede tardar más o menos eh, la carga en el sistema. Bien, lo voy a poner, llevará un tiempo, en fin, voy a cerrar ya en los vídeos, llevará un tiempo en que lo cargue, en fin, lo está cargando, después volveré pero mientras que termina de cargarlo, aquí está lo de eh, que lo está cargando, cuando salga Júpiter Laya, ha terminado la carga, pero mientras, vamos a empezar con el tema propiamente dicho. Vamos a dejar ya todos los preámbulos. Y vamos a ver eh, eh, las definiciones de recurso, por recursión, en distintos tipos, lo vamos a ver para los números naturales, para las listas, cuando se hace con varios argumentos, cuando la recursión es múltiple, cuando hay recursión cruzada y lo vamos a ir eh, haciendo de manera detallada y de ahí extraeremos la heurística de las definiciones por recursión que es lo que tenemos en el apartado 6. Y por empezar con una función simple, vamos a empezar con recursión numérica y vamos a ver el caso de la función factorial. Bien, ¿cómo hay que empezar? Pues vamos a empezar primero factorial, escribiéndolo bien, factorial de base un, a ser una función que el argumento va a ser un número entero, grande, y el resultado también va a ser un entero grande. Y nosotros, sin necesidad de recursión explícita, ya teníamos una definición de factorial. factorial de n era el producto de los números del 1 hasta n. Esa era la definición que vimos en uno de los temas anteriores. Y... No usa recursión explícitamente, está implícitamente en la definición del producto, pero ya lo veremos y lo veremos en la clase de hoy. Con esta función, pues con esta definición, pues ya puedo calcular, voy a poner factorial de un número chico que sepamos de memoria, el 4. Bueno, 1 por 2 por. 1 por 2 por 3 por 4, 24. De un número grande, por ejemplo, el factorial de 400. Bueno. Número grande y lo va a calcular. ¿Y cómo lo calculaba? Cuando yo decía el, lo, esta anotación, lo, las listas de 1 a n, ¿esto en realidad qué era? Pues eran todos los números, en este caso del 1 al 4, pues los números del 1, 2, 3, 4. ¿Y la función producto qué es lo que hacía? Pues cogía una lista de números, y voy a coger, no tienen por qué ser consecutivos, 2, 3, 5. Y hace el producto, 2 por 3, 6, por 5, 30. Bien, pues ya tenemos la definición, una definición. Y ahora lo que quiero es definir la misma función, la función factorial, pero de manera recursiva. En fin, para no tener conflictos de nombres con la anterior, la voy a poner una R al final. Pero antes de empezar la definición, vamos a hacer siempre, como si estuviéramos en la pizarra, vamos a abrir un entorno de comentarios... El comentario empieza con la llave menor y termina con el menor llave. Y vamos a recordar que es la función factorial. Pues la función factorial, si lo escribimos con la notación matemática normal, sería n por n menos 1 por n menos 2. Y después veo n, lo palo, lo del... Y así sucesivamente, punto suspensivo, hasta 3 por 2 por 1. Esta sería la definición. Bien, y la idea de la recursión ¿qué es, vamos a observar que esta, podemos observar que esta definición que es? esto es n por, pero este producto de que el producto de n menos 1 hasta 1, luego esto es n menos 1 factorial. Bien, pues esa es. La idea de la recursión, por eso es recursiva, porque para calcular el factorial de n necesito calcular el factorial de n menos 1. ¿Y así hasta dónde? Hasta llegar al principio de los números naturales. ¿Cuál es el principio de los números naturales? Igual que el principio de la lista, la lista vacía, el principio de los números naturales es el 0. ¿Y cuánto vale el factorial de 0? En fin. ¿Y por qué? Vamos a ver, Nosotros que hemos dicho en nuestra definición, así que lo puedo, le, se lo puedo preguntar y por eso nos viene bien tener esta definición, yo le pregunto ¿cuánto vale el factorial con nuestra primera definición, el factorial de 0. Y nos contesta 1. ¿Pero por qué? Hombre, primero yo le he dicho que construya la lista de todos los números que hay del 1 al 1, y así sucesivamente, hacia arriba, hasta el 0. Pero ¿cuál es la lista de los números desde el 1 hasta el 0? La lista vacía, claro. Después del 1 y llega hasta el 0 no, es imposible. Bueno, ya sé que esto me ha dado la lista vacía, pero ¿cuánto vale el producto de los elementos de una lista que no tiene ningún elemento, que es la lista vacía? Bueno, ese producto evidentemente ese producto es 1 ¿vale? ya lo veíamos venir ¿pero por qué? ¿por qué han decidido que el producto de la lista vacía sea 1? y no es ¿Sí? 0 si no hay nada, no hay nada ¿por qué? En, al fin de cuentas el producto es 1 porque es el elemento de la lista vacía es 1 porque es el elemento neutro del producto si esa es la regla la suma de los, de los elementos de la lista vacía, de una lista que no tiene elementos ¿cuánto es? Pues será el elemento neutro de la suma. ¿Quién es el elemento neutro de la suma? El cero. Bueno, pues ya sabemos. El factorial de cero lo podemos poner aquí. El factorial de cero, ahí no tiene que hacer nada. Ese es donde empieza a contar. Bien, pues ya tengo estas dos ecuaciones. Mirad, esto me ha servido... Al fin de cuentas, esto lo puedo quitar y lo que me ha quedado es que esta es la definición. El factorial de 0 es 1 y el factorial de n es n por el factorial de n-1. menos Una definición con dos ecuaciones. La primera es el caso base, la segunda es el caso recursivo. ¿Cómo traducimos esta definición matemática a una definición en hack? Bueno... Primero, ya he dicho, le voy a cambiar el nombre, da igual que el nombre le ponga, le voy a poner, le voy a poner fat. Ahí, ya está. Bien, y ahora lo que tengo es que traducir las ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? Pues la primera ecuación lo que me dice fat de 0 es igual a 1. Ya tengo traducida esta ecuación. Y la segunda, ¿qué es lo que me dice? Fat de 1. Perdón, de n es n por el factorial de n menos 1. Bien, si cargo la segunda definición, ¿vale? Bien, pues calculo con la nueva definición cuánto es el factorial de 4. ¿Vale? Calculo con la nueva definición cuánto es el factorial de 400, lo que hice antes. ¡Uh! Me salió un número grande. ¿Puedo estar seguro de que está bien la definición? Dice, hombre, podría ser una comprobación tonta. Desde luego, lo que sí tiene que pasar es que, sea quien sea ese número, si lo hago con la primera definición o si lo hago con la segunda definición... El resultado tiene que ser el mismo. Bueno, porque haya coincidido en uno quiere decir que va a coincidir siempre. No. ¿Qué podemos hacer para comprobarlo? Hombre, para comprobar que la definición va bien, me hemos metido la pata, podríamos importar la librería de comprobaciones y pone una propiedad propiedad del factorial va a coger un entero y me va a devolver una propiedad y lo que vamos a decir ¿cuál va a ser la propiedad del factorial propiedad del factorial n. Pues lo que va a ver es, hombre, le tengo que decir si n es mayor o igual que 0 entonces ¿qué se tiene que cumplir? Pues que los dos resultados tienen que ser igual. El factorial de n con la primera definición tiene que coincidir con el factorial de n con la segunda definición. Bien, bueno, cargo la definición y vamos a hacer la comprobación. Quick check la propiedad del factorial. Bien, pues ha ah, hecho los casos de prueba, esto no me garantiza... El Totalmente, esto no es una demostración matemática, ha cogido 100 casos de prueba y lo ha comprobado. Si lo repito, bueno, también como los casos son más o menos aleatorios, bueno, pues significa que en esos 200, si son distintos casos de prueba, pues ha dado el mismo resultado. Bueno, eh, mirad, a ver, ya que he vuelto aquí, Júpiter la ya se ha acabado de cargar, esto es lo que os decía desde lo del entorno, ¿Veis? Esto es lo que aparece. Aquí estamos en el tema 6. Oculto la pestaña de la izquierda. Y lo que os comentaba era... Bueno, que aquí tenéis la definición del factorial. La puedo ejecutar. Y aquí tenéis... Bueno, el factorial de 3. Lo hice. El factorial de 4. ¿Veis que se puede hacer de manera interactiva? Lo tenéis 24. El factorial de 400, que es el que habíamos estado haciendo. Le deis aquí... ¿Veis que sirve? No. Bien, lo quito. Y ahí podéis seguir el desarrollo del tema entero. Y vamos a seguir con la versión en HTML. Esta es la definición. Y el cálculo. ¿Cómo se desarrolla el cálculo? Pues el cálculo lo que se va haciendo es, si yo te quiero calcular el factorial de 3, entonces ¿qué hago? Voy a las ecuaciones. ¿Cuál es la única que puedo aplicar? la segunda, el factorial de 3 ¿a quién va a ser igual? 3 por el factorial de 2 de 3 menos 1 me da esto ahora que tengo que calcular el factorial de 2, me voy a la segunda ecuación y el factorial de 2 ¿qué va a ser? 2 por el factorial de 1 ahora tengo que calcular el factorial de 1 y el factorial de 1 la primera no la puedo usar porque es solo para el 0 voy a la segunda ¿qué va a ser? 1 por el factorial de 0. Ahora voy, aquí podía coger las dos, pero claro, cojo primer, la primera. Factorial de 0. ¿El factorial de 0 cuánto es? 1. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es los productos que había quedado pendientes y ya está. ¿Veis? Va bajando el valor de argumento de 1 en 1 hasta que llega a 0 y a partir de ahí ya lo único que se hace son los productos. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a definir una función que va a ser la función del producto. Bueno, y por... usar los mismos tipos, me vengo aquí. Pero quiero... Aquí le he puesto por, bueno, x por. Primero, vamos a ver cómo sería la definición. Tengo dos argumentos. Primer factor, segundo factor y un resultado. Yo podría decidir hacerlo por recursión en el primero o por recursión en el segundo. Vamos a hacer aquí el comentario como si estuviéramos en la pizarra. Si yo tengo que hacer productos de dos números, por ejemplo, eh, eh, eh, no sé, por usar quiero usar la misma notación del otro lado. Y le he puesto m y n. Bien, si yo multiplico m, ¿cuál será el caso final? m por 0, que va a ser? 0. Y en caso contrario, m por n, donde n es distinto de 0, ¿cómo puedo hacer este producto? A ver, multiplicar m por veces, perdón, n veces m, esto es lo mismo que m más, ¿cuánto es lo que me queda por multiplicar? Lo que me queda por multiplicar es m por n menos 1, o si lo queréis, hacéis simplemente la cuenta, aquí quedaría m más m por n menos m, m menos m se va y aquí tendría las dos ecuaciones, ¿veis? Aquí he decidido, en fin, porque así lo tengo en los apuntes, hacerlo por recursión en el segundo, lo podía haber decidido hacerlo por recursión en el primero. Da igual. Pero veis que otra vez están los dos casos. Caso recursivo, caso no recursivo, la diferencia es que ahora tiene dos argumentos. Pues vamos a traducir las ecuaciones. ¿Cuál sería la traducción de la primera ecuación? Por M0 igual a 0. Ya tengo traducido la primera. La segunda, por mn. ¿Esto qué es? Esto sería, vamos a escribir exactamente esto. ¿Esto qué es? Esta expresión es m más, y ahora el producto de m y n menos 1. ¿Está claro, no? Bien, si... Cargo la definición y hago algo tan difícil como multiplica 2 por 3, pues me tiene que dar 6. Lo mismo me da 2 por 3 que 3 por 2. Multiplica 3 por 2, 6. Bien, esa es la definición. Y también podríamos comprobar que efectivamente... Una propiedad que diga que el producto de... En fin, la voy a poner, ya que estamos con propiedades, lo voy a poner aquí. ¿Cómo sería la propiedad que me garantiza que el producto está bien hecho? Propiedad de por. Pues coge un entero, el segundo también es un entero, y me va a dar una propiedad. El producto propiedad del por... Los que va a coger M, N y qué es lo que se tiene que cumplir. Bien, tienen que ser, aquí le he puesto como argumento números enteros, pero yo quiero que sean números naturales. M tiene que ser mayor o igual que 0. y N tiene que ser mayor o igual que 0. Y en ese caso, ¿qué se tiene que cumplir? que por MN tiene que ser lo mismo que M multiplicado por N con la multiplicación predefinida del sistema bien <coughs> me da un error hace bien porque lo que me está diciendo es que el igual de idéntico es con dos rayitas ahora ya lo coge y vamos a hacer la comprobación quiche propiedad del por va a coger sin ejemplo aleatorio lo va a hacer con nuestra definición con la definición del sistema y comparar que son iguales bueno, vaya. ¿cómo podemos ver cómo calcula? bien, dos etaches mirad en los apuntes aunque he puesto el por, lo he puesto usando la notación prefija. ¿Cómo? Con los acentos en medio, con los acentos inversos. Y con eso vamos a ver cómo se calcula para calcular 3 por 2. Se viene la definición. La primera no la puede aplicar, pues la primera, el segundo tiene que ser un 0 y aquí es un 2. Luego el 3 por 2, ¿qué va a ser? Aplica la segunda, 3 más 3 por 1. 3 por 1, otra vez aplica la segunda y ¿qué va a ser? 3 más 3 por 0. 3 por 0, 3 por 0 se va a la primera, es 0. ¿Y ahora qué le queda? Hacer la suma. ¿Vale? Bueno, pues después de haber visto estos dos ejemplos sobre números, vamos a empezar a estudiar uh, definiciones de recursión sobre listas. Sobre números eh, naturales, hemos visto que el caso vacío era, eh, perdón, el caso base era el 0. Y la reducción era pasar de n a n-1. El caso más normal en los naturales. ¿En las listas qué va a ser? El caso base pues El caso base va a ser la lista vacía. ¿Y cómo vamos a reducir de una lista a una más pequeña? Pues una lista que no sea vacía la vamos a descomponer. Por un lado su primer elemento y por otro el resto. Vamos a verlo en un caso concreto. Vamos a definir la función producto. Ya os dije de que con nuestra primera definición del factorial era no explícitamente recursiva, pero implícitamente sí, porque yo estaba usando la función producto y la función producto es recursiva. Bien, ¿cómo la puedo definir? Bueno, voy a usar la misma definición, voy a coger solo la asignatura y me vengo a nuestra sesión, y para que no haya conflicto con el nombre, le voy a poner producto terminado en la O y ya no tiene problema con la predefinida. Bien, eh, aquí ¿qué es lo que estoy diciendo? Va a ser una lista de números, me va a dar un número y en fin, por eso, que son enteros pequeños, enteros grandes, decimales, lo que quiera. Lo único que les exijo es que sean números. Y les exijo que sean números para poder multiplicar. Bien, entonces producto Hay que considerar dos casos. ¿Cuál es el caso base? Es que la lista sea vacía, que la lista sea vacía y el paso de la recursión. Si la lista no es vacía, que tiene un primer elemento que le voy a llamar x y el resto de la lista que le voy a llamar xs. Aquí están nuestros dos casos. Bien, ya antes lo comentamos. El producto de la lista vacía ¿quién era? Era lo mismo que el factorial de cero es el 1 y por ahí es por donde empezamos la definición ¿y el producto de una lista no vacía quién va a ser? Pues por un lado habrá que multiplicar primero. ¿Y qué más? Hombre, pues habrá que multiplicar todos los elementos del resto, xs, y ¿qué hay que hacer con ese producto? Volvérselo a multiplicar. Esto va a ser el producto de xs. ¿Veis? Otra vez la definición es recursiva. En la segunda ecuación, para definir el producto, estoy usando el producto. Bueno, pues vamos a cargarla. Vamos a hacer el producto que dijimos, producto de la lista 2, 3, 5. 30, sin problema. Producto de la aristocracia. Vale, producto, y ahora voy a poner números decimales. 2,5 por 4,1, yo qué sé, y 7,2, o 7,2, 7,2, vale. 73,8. Lo mismo me sirve para ser producto de números decimales que producto de números que no lo son. Pero dije que tenían que ser números. ¿Qué pasaría si se me olvida y le pongo esta definición de tipo? Va a coger una lista y me va a devolver un elemento del mismo tipo que los elementos de la lista. ¿Está bien la definición? ¿Qué va a pasar cuando lo intente cargar? Bien, al intentar cargarlo, me da un mensaje de error. Mirad, qué es lo que me está diciendo. En la línea 37, en la línea 37, columna 19, mirad, esta es la línea 36, esta es la 37, columna 19, aquí, dice, ahí ya me he perdido. ¿Por qué? Porque ahí aparece el número 1. Pero no sabe de qué tipo es. Y, bueno, y además aquí tiene que multiplicar. Con todo eso, como en la siguiente ecuación tiene que multiplicar, pues tiene que ser un número. Dice, y no me has dicho que hace un número. Entonces dice, una forma posible de arreglar el problema, una forma posible de arreglar problemas es. Añadir que A tiene que ser un número. Bueno, pues este consejo, le hacemos caso. Ese es el contexto que hay que añadir. mira que lo del contexto es separado por el igual mayor. De esa forma, ¿veis? Ya no tenemos ese problema. Es más, si yo defino la, si busco el tipo de la predefinida. Bueno, pues eh, el A tiene que ser de tipo número. En fin, lo hace más general porque no solo lo hace para el lista, sino para cualquier tipo que sea plegable. Bueno, pero esas son palabras mayores que ya veremos más adelante. Si hay Ya tenemos la definición. La siguiente cuestión que nos planteamos es cómo se calcula. Cómo calcula que con esta definición. Bien, y este es el cálculo. Aquí tenemos la definición, en fin, aquí he dejado la palabra en inglés, que es como está en, en la predefinida. Y cuando tiene que hacer este producto, ¿qué es lo que hace? Bien, siempre es ver qué ecuación puede aplicar. La lista es no vacía, por tanto la primera ecuación no la puede aplicar. A la fuerza tiene que aplicar la segunda. Y si aplica la segunda, mirad, lo voy a hacer allí control C si estamos en la sesión si yo le digo N NS va a ser la lista 752 ¿esto qué es lo que hace? el N2.NS hace la asignación pero yo le pregunto ¿y quién es N? el número 7 ¿y quién es NS? pues NS es lo que queda de la lista cuando le quito el primer elemento el 5.2 Está claro, ¿no? Bien, pues entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Coge el NNS, ajusta este patrón, ya sabe que N vale 5 y que NS vale 5, 5 2, perdón, que N vale 7 y NS 5, 2, y aquí, ¿qué pone? N, 7, el producto, el producto, y ahora el producto de NS, pero NS, ¿quién es? 5, 2, y de la misma forma, Ahora tiene que hacer el producto de la lista 52. ¿Puede aplicar la primera ecuación? No. Vamos a la segunda. Entonces, ¿qué va a ser? El primero por la lista de los que quedan. ¿El producto de 2 puede aplicar la primera? No. Pues pasamos a la segunda. ¿Quién es el primer elemento? 2. Si le quito el 2 a esta lista, ¿qué me queda? La lista vacía. Entonces será 2 por el producto de los elementos de la lista vacía. Llegamos ahora a necesitar el producto de la lista vacía. ¿Puedo aplicar la primera ecuación? Sí. Por tanto, ¿el producto de la lista vacía quién es? 1. Bien. Ya se ha acabado la llamada a producto y lo único que hace son pues, la multiplicación. Bien. ¿Hay quedado claro, no? Bien. Vamos a ver otra definición del mismo tipo. La función lógico. Y para no tener problemas... Voy a coger la función, me vengo aquí y la voy a definir, pero le voy a poner nombre en español, longitud de una lista. Primero, ¿qué es lo que hay que decir Y eso es lo que os decía de la heurística de definiciones por recursión. Primero, ¿qué es lo que tenemos que decir? El tipo. Va a ser el tipo de una lista y ¿qué me va a devolver? Hombre, la longitud es un número. ¿Pero qué tipo de número? Desde pues, luego, una lista no pues, va a ser un decimal. La única duda es de que me quedaría entero grande o entero pequeño. El predefinido, por defecto, es entero pequeño. También lo podría haber puesto entero grande. Pero bueno, lo dejo. Bien, pues, tampoco voy a tener una lista de más de 10 elevado a 64 elementos. ¿Cómo defino ahora la función? Primero yo he dicho... El tipo. Segundo, los casos. ¿Cuáles son los casos? Lo mismo que antes. ¿Cuáles son los casos que tenemos que considerar? O es una lista vacía, o es una lista que no es vacía. ¿Y cuál es la forma general de la lista no vacía? Pues son listas que tienen el primer elemento y a continuación el resto. Esto es lo que hay que definir. Y esto. Bueno, ya tenemos las dos ecuaciones. ¿Ven? ¿Cómo definimos? Hay que empezar, bueno, o sea, vais a empezar definiendo el caso base. Si la lista no tiene, si la lista es vacía, ¿cuántos elementos tiene la lista vacía? Cero. Y si una lista es no vacía, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, una forma de pensarlo es, cuento cuántos elementos hay en el resto de la lista en la lista sin el primero y a ese número que tengo que es más de 1 es simplemente 1 más la longitud del resto de la lista que es xs con eso lo cargo y si le digo cuál es la longitud de nuestra lista favorita, bueno voy a ponerlo de otra manera de la 4, 2, 5 pues esta lista tiene tres elementos ¿vale? bien Dos preguntas. Primero, ¿eh, eh, ¿la variable x la he usado? No, porque me importa el primer elemento, ¿cuánto vale el primer elemento para calcular la longitud de una lista? No, por tanto, si no lo uso, en lugar de la x puedo dejar una variable anónima, que es la raya de subrayar. Mira que la definición, si la cargo, pues sigue funcionando. Segunda cuestión lo he dejado. Segunda cuestión, ¿y cómo calcula? ¿Cuál es el mecanismo de cálculo de la función? ¿Cómo calcula esta función por recursión? Pues vamos a verlo en un ejemplo. Aquí he dejado las palabra en inglés, pero lo mismo. Si yo le digo que calcule la longitud de la lista 2, 3, 5, ¿qué es lo que hace? ¿Puede aplicar la primera ecuación? No. Entonces calcula la primera. Y lo que me interesa es quién es el resto. ¿Quién es el resto de esta lista? 3, 5. Luego, ¿esto cuánto va a ser? 1 más la longitud del resto. La longitud de la lista 3, 5. Otra vez, la 3, 5. ¿Puedo usar la primera? No. Entonces, ¿qué va a dar? 1 más la longitud de 5. De la lista que, que solo tiene el 5. La longitud de la lista que solo tiene el 5, que va a ser 1 más la longitud, cuando le quite el 5 que me queda la lista vacía. Y por último, la longitud de la lista vacía, ¿cuánto es? 0. Bueno, pues ya está. El, está la cogió de la primera ecuación y lo único que le falta es hacer la suma. Otra función que también hemos utilizado es la función que coge un número y le da, perdón, una lista y lo que hace es darle la vuelta a los elementos. Vamos a cambiar es la función inversa, que lo que hace es, bueno, pues si cojo la lista 3, 2, 5, pues me la va a escribir al revés. Me la da la lista 5, 2, 3. Bien, ¿y cómo la puedo definir? Bueno, para que no haya conflicto de nombre, lo voy a definir con el nombre en español. ¿Qué es lo primero que tengo que decidir? Lo primero que tengo que decidir es qué tipo va a tener. Esta función... ¿De qué tipo es su argumento? Una lista. ¿Me importa que sea, que sea lista de números o lista de cualquier cosa? Si yo digo, ¿cuál es la inversa de la, de la lista ABC? Que es una lista de carácter CBA. Entonces, es una lista de elementos de cualquier tipo. ¿Y el resultado qué va a ser? Pues también es una lista del mismo tipo. A continuación, hay que pensar en las ecuaciones. ¿Cuáles son los casos? Exactamente como antes. Primer caso, si la lista es vacía. Segundo caso, que la lista sea no vacía. Si la lista es no vacía, pues tendrá un primer elemento y tendrá un resto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al segundo caso. Mm, bien, vamos al primero. El primer caso es inmediato. Si le doy la vuelta a la lista vacía, ya está. La lista vacía. Pero ahora me voy a pensar, me voy a quedar pensando en el segundo. Si yo cojo una lista que tiene un primer elemento, le voy a llamar XXS y la lista voy a empezar con, con la definición de la inversa que es predefinida yo que sé, la lista 7, 3, 2, 5 ¿vale? bueno, si hago la descomposición separo el primer elemento del resto ¿quién es X? 7 ¿quién es XS? XS es el 3, 2, 5 ¿qué es lo que quiero obtener? el 5, 2, 3 vamos a pensar un poco si yo le doy la vuelta a XS, ¿esto qué me va a dar? Con la función inversa. Esto me va a dar el 523. Efectivamente. Y el 523, mira aquí, es casi lo que quiero. ¿Qué es lo único que me falta? Lo único que me falta es añadirle el 7. ¿Pero dónde hay que añadir el 7? Al final. Es decir, yo lo que quiero es añadir lo que quiero decir, cómo llego al final aquí ya casi lo tenía, entonces en realidad para llegar a mi resultado lo único que me falta es añadirle el 7 al final ya tendría bueno, pero eso en realidad ¿quién es? para hacerlo en un caso pues esto es el inversa de xs y añadirle una lista que tiene un elemento. ¿Cuál es el único elemento que le tengo que añadir al final del top? Pues el único elemento que le tengo que añadir es el primer elemento de la lista. Veis que esto es la inversa de la lista original. Bueno, pues si esa es la definición, y aquí ya lo tengo porque lo he hecho en un ejemplo, me vengo, lo pongo, eso sí, con el nombre en español... Y vamos a ver qué va bien. Control-X, -S, control-S, lo cargo, que no había ninguna rata Y ahora sí, calculo quién es. Vaya, aquí la inversa de esta lista, que es la que había usado de ejemplo. Y si hago la inversa, yo qué sé, me pone Sevilla pues me va a salir Sevilla escrito al revés de derecha a izquierda ¿vale? bueno, <coughs> fijarse que no, habe, que no he necesitado ningún contexto de restricción de tipo bien ¿puedo quitar ahora el primer argumento? ¿el X igual que lo quité en longitud? no, no lo puedo quitar porque aquí lo estoy usando ¿vale? y ¿cómo calcula ¿Cómo se calcula con esta definición? Bueno, aquí tenéis la definición y la he dejado en, con los nombres en inglés. Y cuando yo tengo que calcular la inversa del 2, 5, 3, ¿qué es lo que se hace? ¿Puedo utilizar la primera ecuación? No. Entonces voy a la segunda. ¿Quién es el primer elemento? 2. ¿Quién es el resto? El 5, 3. Luego aquí será la inversa del resto la inversa del 5, 3. A, y a continuación añadirle una lista que solo tiene el primer elemento ¿quién es en nuestro caso el primer elemento? el 2, la lista 2 después lo mismo ¿qué es lo que hago? me quedo con el resto que es el 3 y el primero lo añado al final quito el 3, que lo voy a añadir aquí al final y me quedo con la lista vacía ahora que me, ya tengo la lista vacía ¿Quién es la inversa de la lista vacía? Pues me voy a la primera ecuación, la lista vacía. Y mirad que ahora ya solo queda pegar las listas. La vacía más la lista 3, ¿qué me va a dar? La lista 3. La lista 3 más la lista 5, ¿qué me va a dar? La 3, 5. La 3, 5 más la lista 2, ¿qué me va a dar? La 3, 5, 2. Y con eso ya le da la vuelta a la lista. Bien. <tose> Recordad que cuando estuvimos con los números naturales, después del ejemplo del factorial, que solo tenía un argumento, vimos el producto, que tenía dos argumentos. Pues vamos a ver también con lista una función que tiene dos argumentos. Y vamos a redefinir una una función del sistema, que es la función de concatenación. ¿Cuál? La que acabo de usar aquí. ¿Aquí qué estoy haciendo? ¿Concatenar? Bueno, pues vamos a usar, a definir esa función. ¿Cómo está definida esa función que al unir la lista 35 con la lista 2 me da la lista 352. ¿Cómo está hecho eso? Bien. Y voy a escribirlo también con nombre español. No voy a poner el símbolo. Cuando vuelva otra vez a los apuntes ya lo miro. Pero en fin. Eh, vamos a llamarle la operación concatenar. Y hay que empezar por el tipo. ¿Qué es lo que tengo que concatenar? Pues tengo una lista con otra lista y el resultado es una lista. Es decir, que todo el mundo está de acuerdo que, eh, perdón, que el primer argumento tiene que ser una lista de cualquier tipo. Ah, pero una vez que he fijado el tipo A... La, el segundo argumento tiene que ser una lista. ¿De qué tipo? ¿Puede ser de un tipo distinto de A? No, porque como lo quiero mezclar y los elementos de una lista tienen que ser todos del mismo tipo, el segundo argumento también tiene que ser una lista de elementos de tipo A. Y el resultado que pues, es también una lista de elementos y el tipo de sus elementos tiene que coincidir. También tienen que ser de tipo A. Bien, ahora... Hay una decisión, lo mismo que hicimos con el producto. Tengo dos argumentos. ¿Dónde hago la recursión? En principio lo mismo me da, en el primero que en el segundo. Lo voy a hacer ahora en el primero. Si hago la concatenación por recursión en el primer argumento, el primer argumento que puede ser o es vacío o es no vacío. Si es no vacío, ¿cuál es su forma general? Primer elemento y a continuación la lista de los restantes. El segundo argumento, bueno, le voy a llamar IS porque la recursión la estoy haciendo en el primero, el segundo no lo voy a tocar Y ahora tenemos que definir estas dos ecuaciones. ¿Por dónde empiezo? Por el caso base, el que no usa recursión o el que sí usa la recursión. Consejo siempre en el que no usa la recursión porque el más corto, el más simple. Bien, pues si yo concateno la lista vacía con la lista IS ¿qué me va a dar? Pues la lista IS. Y ahora, si concateno una lista que tiene primer elemento X y el resto XS ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? El primer elemento del resultado va a ser el primer elemento de la primera lista. ¿Y después qué es lo que me queda? Pues después tengo que concatenar ¿Quién? El resto de la primera con la segunda. Aquí es donde está la llamada recursiva. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver que nos hemos metido la pata. Si yo digo concatena la lista 3... 2, 5. Con la lista 4, 6. Por ejemplo, que es lo que me tiene que Me tiene que dar la lista 3, 2, 5, 4, 6. Efectivamente. ¿Qué pasa si la segunda es vacía? Se lo he tenido que decir. No, porque ese entraría en, en el primer. Bueno, entraría en nuestra definición. Da igual. Y. <coughs> veis que yo lo he estado definiendo la concatenación con el no, con, de la forma eh, prefija con el nombre delante de los argumentos sin embargo en los apuntes porque esto es lo mismo lo que estoy diciendo esto es lo mismo que usar la predefinida con la concatenación es más al principio empecé haciendo eh, comprobación de propiedades. Aquí también podríamos comprobar que nuestra definición con K coincide con la definición eh, predefinida del sistema. Bueno, ¿y cómo calcula? Vamos otra vez a los apuntes. Aquí tenéis, veis la diferencia, ¿no? En lugar de usar la palabra con, uso el símbolo del sistema han usado como operación, como es un símbolo de operación, por eso es por lo que está entre paréntesis y en lugar de la notación prefija, están usando la notación infija. Pero bien, ¿el cálculo como es? Si yo tengo que concatenar, ¿qué cojo? ¿Puedo usar la primera ecuación? No, porque es vacío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Descomponer primer elemento de la primera, que es el 1, ese va a ser el primer elemento del resultado. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer después de ese 1? Después tiene que añadir ese 1 a el resultado de concatenar el resto de la primera. El resto de la primera, ¿quién es? 3, 5 con la segunda. Eso es. Y esto lo repite hasta que la primera se quede vacía. 3 y aquí tiene que sería el 5 con el resto el segundo argumento no cambia después el 5 pasa aquí, la lista queda vacía y eso es lo que tiene que concatenar en este momento es cuando va a ser uso de la primera ecuación la lista vacía más cualquier lista ¿quién es? la segunda lista esto me da el 2,4 y ya simplemente es cuestión de ir añadiendo los elementos bien estas han sido redefiniciones de funciones que estaban en el sistema. Vamos a ver la siguiente, una función que no hemos visto hasta ahora, que es insertar un elemento delante del de primero que es mayor. Esto es una función auxiliar para escribir una definición del algoritmo de ordenación por inserción. Bien, pero lo que quiero hacer es definir una función ya el ejemplo que coge un número y una lista de números. ¿Y dónde coloca el número? Delante del primero que es mayor o igual. Delante del primero que es mayor o igual. Aquí, ¿el 2 es mayor o igual? No. Entonces pasa. ¿El 4 es mayor o igual? No. Pasa. ¿El 7 es mayor o igual? Sí. Pues entonces ahí coloca el 5. Lo coloca delante del 7. Aunque después queden elementos menores. Está claro lo de insertar. Y lo vamos a hacer de la forma más general. Bueno, yo podía empezar aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer la definición y después un proceso que habitualmente se hace. Bueno, pues lo generaliza. Ah, vale. Yo quiero una función. Me voy a poner aquí. Me voy a traer como he hecho otras veces. Me voy a traer el ejemplo. Y lo dejo aquí en forma de comentario. Bien, eso es lo que quiero. La función insertar lo que tiene que hacer. Bueno, pues vamos por partes. Primero, hombre, si este es el único ejemplo que me han puesto y nada, digo, puf, aquí estoy trabajando con números. Entonces, yo podía pensar que el tipo de la función insertar es... Coge un número entero, una lista de números enteros, ¿y qué me devuelve? Bueno, pues lo que hace es insertar el número en la lista, pues lo que me devuelve también una lista de números enteros. Vale. Bien, siguiente cuestión. Tengo dos argumentos, igual que el concatenar. ¿En cuál me fijo a la hora de hacer la definición recursiva? En el primero, que es un número... O vete tú a saber qué, lo que estoy insertando. O el segundo, que sí sé que es una lista. Hombre, en el segundo. Porque al fijarme en el segundo, vamos a llamarle x al primero. Al fijarme en el segundo, en una lista, ¿qué puede ser? Pues o bien es una lista vacía o es una lista no vacía. Y una lista no vacía, ¿qué? Y con IS. ¿Estáis de acuerdo en que estos serían los dos casos? O lo inserto en la lista vacía o lo inserto en una lista no vacía. Bien, tengo que hacer la definición. Eh, ¿En qué me fijo? ¿En la primera, que es no recursiva, o en la segunda, que va a ser falta recursión? Evidentemente, en la primera, porque si inserto X en la lista vacía, aquí no tengo nada que hacer me va a dar una lista que tiene solo el elemento X. Y aquí algo que nos, va a apare nos aparece por primera vez y ya empezamos a mezclar cosas de varios temas. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo las cuerdas? Bueno, pues este es un momento de aplicarlo. Para insertar, ¿cómo lo inserto? Hombre, depende. ¿De qué depende? Pues depende, y lo voy a ponerlo de la misma forma, eh, eh, el elemento que quiero insertar puede ser menor o igual que el primero o no quiero dejar la misma vengo aquí quiero dejar la misma notación esto ya no lo voy a cambiar es menor o igual que i o no es decir, lo que comparo es el, el elemento que quiero insertar ...con el primero de la lista. <coughs> si el elemento es menor o igual... pensar. el 5 es menor o igual... ...aquí, cuando ya digo el 5 es menor o igual que el 7... Sí, pues ahí yo inserto. Luego, ese elemento, si es menor o igual que el primero, pues va a tener el X y a continuación, ¿qué viene? Pues la lista entera, en nuestro caso la lista Y y S. ¿Vale? Ya lo insertamos, puesto al principio. En caso de que no, en caso negativo, ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? Pues el primer elemento del resultado va a ser el Y, que es más pequeño. ¿El y que es más pequeño que el x? Bueno, pues ese es el que viene en primer lugar. ¿Y después qué hay que hacer? Pues lo que después me falta es insertar el elemento x. ¿Pero dónde lo tengo que insertar? Pues lo tengo que insertar en el resto de la lista. Y es. Bueno, vamos a comprobar que las cosas van bien. Control-C, control-L. Y el comprobar que las cosas van bien... Cojo el ejemplo que me había puesto al principio y le digo, inserta. Bueno, lo hace bien. Funciona bien. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver aquí cómo ha sido el cálculo. Cuando yo le digo, voy a cambiar el ejemplo, inserta el 4 en esta lista. ¿Qué es lo que hace? Primero, ¿la lista es vacía? No, pues se viene a la segunda. ¿Quién es el primero? El 1. Pregunta, ¿el 4 es menor o igual que el 1? No. Como el 4 no es menor o igual que el 1, se viene aquí. ¿Quién es el primer elemento del resultado? El primer elemento de la segunda, el 1. A continuación, dos puntos. ¿Y qué es lo que viene? Pues tiene que insertar el 4. ¿En dónde? En el resto del segundo. Pero el resto del segundo tiene 3, 5, 7. De la misma forma, va repitiendo hasta aquí otra vez. El 4, ¿El 4 es menor o igual que el 3? No, pues el 3 se pone aquí. ¿El 4 es menor o igual que el 5? Sí. Aquí. ¿El 4 es menor o igual que 5? Estamos en este caso. ¿Vale? ¿El 4 es menor o igual que 5? Sí. Bueno, pues entonces, ¿quién es el resultado? Pues el resultado directamente. ¿Qué va a ser? La lista 4, 5, 7. Y ya está. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasaría? En fin, uno dice, ¿y entonces para qué has puesto aquí el caso vacío? Bueno, ¿qué pasaría si lo tiene que insertar aquí? ¿Qué pasaría con ese caso? Es decir, voy a lo que voy. Uno dice, se me ha olvidado este. Si viene aquí y hace el cálculo, ¿va a funcionar o va vale a dar algún facho? Funcionado, ¿por qué? Hombre, porque el primer caso no ha llegado nunca a necesitarlo. Lo dejo aquí. ¿Veis? Funciona. Pero ¿cuándo no funcionaría? Se ocurre un caso en el que no funcione. Porque se me ha olvidado poner, a ver, eh, poner la definición del primer caso. Hombre, ¿cuándo va a llegar? A que quede la lista vacía cuando lo haya recorrido todo y no lo ha colocado, por ejemplo ¿qué pasa si en lugar de insertar el 1, el 5 le digo inserta el 15 ¿qué va a pasar? va a recorrer para poner el 15 al final de la lista ¿veis? ¿qué ha pasado? pues me ha dado un error ¿por qué? porque sabe que va a ser 2, 4, 5, 6, 8, 10 hasta aquí, pero después Dice, ah, pero es que aquí los patrones no están completos en la definición de la función de inserta. ¿Qué significa? Que me falta el caso base. Cuando es la lista vacía no sé qué hacer y por eso es por lo que ha dado ese error. Si ahora lo cargo, ya le he puesto bien lo del vacío, repito el cálculo y ahora sí lo hace bien. El 15 lo pone al final de la lista vacía, ¿vale? cuidado y otro comentario ¿qué pasa si en lugar de hacerlo con lista, bueno, con número entero lo quiero hacer con números decimales yo que sé, en lugar de ese quiero hacer insertar el 15,3 ¿lo va a insertar? no dice hombre si la definición es casi lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? O peor, si yo les digo, inserta la letra D en la palabra eh, abre. Me dice error de tipo que no, que no puede. Bien, pero en realidad, si ustedes observáis la definición, yo estoy haciendo algo que me implique que solo estoy con los números enteros, es decir, que me implique esta restricción tan grande. ¿No podía servir la misma definición para los decimales? ¿No podía servir la misma definición para, la, para cualquier lista de cualquier cosa? Uno dice, hombre, en lugar de un entero, pues digo A, lo inserto en una lista de A y el resultado me va a dar una lista de A. EA, ya lo he pasado a lo más general posible. ¿Qué pasará? Hombre, uno dice, bueno, pues ya está. Ya. A mí qué más me da lo que esté insertando que sean números, que sean caracteres. Pero si lo intento cargar, jaque, va a dar un mensaje de error. Todo el mundo sabe qué mensaje de error va a dar, porque ya nos lo ha dado varias veces. Ya nos ha dado varias veces este mismo tipo de mensaje y sabemos. ¿Cómo corregirlo? ¿Cuál es el mensaje de error? Bueno, lo hago. Se graba y aquí tengo el mensaje de error. Pero ahora vamos a la parte creativa del fallo. ¿Qué me está diciendo? Vamos a leer el mensaje. Dice: En la línea 55, entre la columna 20 y 25, hay un error. Vamos aquí. La línea 55, mirad que estos son los numeritos. Esta es la 53. Esta es la 54, esta es la línea 55. Ahora estoy en la posición 55.0, pero me da un poquito más de información. Dice, entre la columna 20 y 25. Bueno, me muevo la columna 20 y 25. Aquí. Ahí está el problema. Aquí está el problema. ¿Y por qué está ahí el problema? Vamos a seguir leyendo. Dice, es que estás usando un menor igual. Y para usar un menor o igual, los elementos tienen que poderse ordenar. Y yo no sé que eso sea ordenable, podría pues ser funciones, la función seno. Entonces, dice, eso falta. Una posible forma de arreglarlo. Añade el contexto de que el tipo A se puede ordenar. Escape lo cojo le hago caso, vengo aquí, pongo lo de A, esto es el contexto, el mayor igual separa, Bueno, lo puedo cargar, por lo menos, ahora no me ha dado problema. Puedo hacerlo, sí, pues ya, por lo menos no estropear lo que tenía, el 5, ordena bien, sí, ¿Vale? Por eso si te dio el primer ejemplo. Si pongo el 5,12, que sea el número decimal, ¿va a funcionar? Antes me dijo que no. Ahora sí, si lo que digo es que inserte una cadena en un... Perdón, un carácter en una cadena, que es una lista de caracteres, lo insertará. ¿Sí? ¿Y dónde ha puesto el D? Hombre, delante del primero que es mayor. Verá R. ¿Estáis de acuerdo no? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido generalizar. Generalizar al principio lo hice con los enteros, pero en realidad lo único que estoy haciendo, y es lo mínimo que se le pide, es que el tipo se pueda ordenar. Bien, ya tengo la función de insertar. Bien, y ahora vamos a usar esa función para ordenar por inserción, vamos a ver yo quiero definir una función, aquí está el ejemplo que coja una lista y me devuelva la lista ordenada de menor a mayor, 2, 3, 3, 4, 6 pues pueden haber repeticiones, las repeticiones las mantienen Bien. ¿Cómo se puede definir el ordena por inserción? Primero, ¿cuál es el tipo? A ver, voy a escribir ordena por inserción y voy a escribir el tipo. Desde luego va a coger una lista y me va a devolver una lista. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Pero, pero es más, ¿le hará falta algún contexto? Vamos a dejarlo. Ya el hacker nos lo va a avisar. Pero, vamos a ver qué pasaría. Está claro que lo voy a necesitar, pues si no es ordenable. Bien, voy a ordenar por inserción. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por recursión, porque o bien la lista es no vacía, o bien la lista tiene un primer elemento y un resto. Volvemos otra vez a los casos simples de las primeras definiciones. Bueno, ya tengo eh, la lista que tengo que ordenar, la lista vacía. Si la lista es vacía, el ordenarla es muy sencillo, la lista vacía. Y si la lista no es vacía, ¿cómo la ordeno? Bien, ¿cuál es la idea de la ordenación de la inserción? Yo como el primer elemento, me quedo con el resto, ordeno el resto, ya tengo esos elementos ordenados. ¿Y ahora qué me falta? Poner el primero en su sitio. ¿Y cómo se pone en su sitio? Con la función Inserta que hemos definido anteriormente. Luego, esto que es? inserta el primer elemento que es x en ordena por inserción el resto de x. Ya lo tengo. Bueno, vale, ese de ya lo tengo es ¿eh? cuando lo intente cargar, como ya lo hemos hecho varias veces, nos va a dar un error. Y el error que nos va a dar, si sí, no hay otros errores sintácticos que haya cometido, está en el tipo. Vamos a ver. Lo cargo y efectivamente el error que os estaba diciendo ha saltado. ¿Dónde está el error? En la línea 61 entre las columnas 31 y 65. Vamos, esta es la línea. ya otra vez aquí la, el contador de líneas 59, 60, 61. ¿Y en qué columna me ha dicho que está el error? Entre la 31, aquí, 31, por aquí, el inserta. Además, se ve que debajo de él, este inserta, pues hay unas rayitas así, diciendo, cuidado, que ahí hay un error. ¿Y qué es lo que me dice? Dice, hombre, en la línea 61 estás usando la función inserta, pero para poder usar la función inserta se necesita que el tipo sea ordenable y no se lo has dicho y no me lo has dicho a ver, ¿cómo se puede arreglar? dice, bueno, una forma de arreglarlo es añadirle a la definición este contexto cojo vengo y le añado el contexto bueno, si ahora lo grabo eh, si lo cargo de nuevo Veis que ya el error ha desaparecido. ¿Y es verdad que ordena como tiene que ordenar? Bueno, si yo le digo que me ordene por inserción esa lista, pues me da 2, 3. Si en lugar de ser una lista, eso es lista, que aquí le pongo 3,5 de decimales, también. Si lo que le digo es que me ordene una palabra, pues yo que sé, Sevilla, nunca la he visto ordenar, pero bueno, ahí la tenéis. En fin, vamos a ordenarla poniéndole todo en minúsculo Ahí tenéis. Ahí, bueno, pues eso es Sevilla ordenada. En fin, Sevilla ordenada es difícil, pero bueno, ya la tenemos. Bien. Eh, aunque sea adelantar con acontecimiento, hay una función que también ordena, que es la función sol. Pero bueno, aquí quería. Ve un ejemplo de recursión. Ya tenemos la lista. ¿Y cómo lo hace? Bien. ¿Cómo lo hace? Pues la definición es eh, la forma de hacer el cálculo. ¿Cómo es? Coge la lista. ¿Puedo aplicar la primera ecuación? No, voy a la segunda. ¿En la segunda qué dice? Coge el primer elemento. Y ese lo tiene que insertar, ese elemento, en la ordenación del resto. Pues ese elemento lo tiene que eh, insertar. Bueno, aquí no lo he escrito bien, ahora me estoy dando cuenta de que faltan pasos. Hay que ordenar, hay que insertarlo en la ordenación del resto. Y así hasta cuándo, hasta que la lista ya están todos insertados. Es que me lo he saltado, pero bueno. Aquí sería insertar, yo todo lo paso, Inserta el 9, inserta el 6 y llegaría inserta el vacío. Cuando llega al inserta el vacío, inserta el 6 en el vacío. que me va a dar? El 9. Inserta el 9 en el 6. ¿Inserta qué? Después del primero. Lo pone detrás. Inserta el 7 en el 6, 9. ¿Qué ha hecho? Pues pone el 7 delante del 9. Y con eso nos ha dado la lista ordinaria. Y con eso, bueno, pues termina la clase de hoy. En la próxima clase pues iremos viendo nuevos tipos de, de definiciones recursivas. Hoy hemos visto la introducción, funciones recursivas sobre números naturales, funciones recursivas sobre este. Bien, pues nada.